Buenas, hoy por fin tenemos nota de corte, eh, al final la nota se estableció en 89,33 y la verdad que es una alegría por mi parte, sabéis que eh, había eh, predecido en su día entre 92 y 93 preguntas netas y al final la nota ha bajado. Bueno, eh, disculpas a todos aquellos a los que les he generado pues, una expectativa infundada ¿no? en cuanto a que esa nota iba a ser más alta, la verdad que yo creo que al final es motivo de alegría porque muchos que igual consideraban que estaban ahí entre Pinto y Valdemoro, pues consiguieron realmente entrar dentro de la, de la nota de corte. Felicidades a todos los que habéis pasado este primer examen, tenéis que sentiros súper orgullosos de haber conseguido vuestro objetivo, ya tenéis la mitad del trabajo hecho. Pero no podéis confiaros, es, eh, ahora la parte más difícil de la oposición siempre es el segundo ejercicio, que es el que dirime un poco el que va a estar dentro, el que va a tener la plaza de aquel que al final se va a quedar a las puertas. Tenéis que redoblar los esfuerzos, eh, aplicar, pues, o dedicar todas las horas que dispongáis a lo largo del día para preparar este segundo ejercicio. Nada. Mi más sincera enhorabuena por haber pasado este primer ejercicio y a todos aquellos que no habéis superado la oposición quiero mandaros un mensaje de optimismo, de esperanza y que no os sintáis mal. Tampoco, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que son múltiples los factores a tener en cuenta a la hora de poder superar una oposición. La oposición no sólo aprueba aquel que estudia. Está, clara, está claro que si yo pongo todo lo que está en mi mano para poder aprobar la oposición, va a ser mucho más sencillo que si no lo hago. Pero hay otros factores que interfieren directamente en los resultados que obtenemos, como puede ser el estrés, la presión a la que me veo sometido, el haberme presentado en otros años, esa presión que ejerce la familia sobre mí, esa situación de estrés, de nerviosismo en el momento en el que hago yo el examen, pues todo eso interfiere eh, en el día de, en la hora señalada, es decir yo igual estaba preparado para hacer el examen, otros años he pasado sobradamente el primer ejercicio, resulta que este año de forma inesperada no soy capaz de pasar el test no te culpes, no pasa nada, es decir, lo único que ha sucedido es que no has superado el test y tú como persona sigues siendo merecedor y digno de todo y merecedor de todo aquello bueno que te pase. Este examen no te define como persona. O sea que nada, yo simplemente te animo a que si realmente has fijado tu objetivo, aprobar la oposición, que sigas, que continúes, que te tomes un mes de descanso, el tiempo que te haga falta, que hables con tu familia, y que te quites de la presión a la que estabas sometido. No eres menos ni más que otro por no haber superado el ejercicio. Puedes enfocar la preparación de un punto de vista distinto, buscar alternativas a esa formación que estabas recibiendo, ver otros puntos de vista, otras, eh, otro tipo de formación diferente. Igual lo que tú estabas viendo, la forma en la que estabas planteándote la, la preparación no es la más correcta a, a tu perfil. Entonces, a partir de ahora es un momento de reflexión, un momento para que disfrutes de tu familia y para que estés eh, listo para volver a empezar, si esa es tu decisión. Y si no, hay muchas otras cosas que puedes hacer. ¿vale? De cara a todos los opositores que habéis superado el primer ejercicio, comentar lo que digo siempre. La oposición al cuerpo de ayudantes se decide siempre en el segundo ejercicio. El primero es un mero trámite. El primero se puede pasar haciendo test. El primero, si yo soy una persona que soy capaz de hacer test y test y test a lo largo del año, puedo pasar el primer ejercicio, pero pasar los supuestos ya, la cosa pinta de otra forma. Es decir, aquí tengo que tener un dominio transversal de la materia, tengo que ser capaz en base a un texto que me ponen saber interpretar cada una de las opciones de respuesta que se me plantean y justificar por qué es en base al texto que me ponen. No vale simplemente contestar en base... Al artículo que yo tengo en mente, sino que interfieren múltiples factores. ¿vale? Entonces, tenemos que trazar un plan. El plan que siempre os comento es buscar o tener una estrategia. ¿Esta es estrategia en qué consiste? Pues optimizar el tiempo y, con ese tiempo del que dispongo, empezar a contestar los supuestos. Todos puntúan igual. Es decir, me pueden poner un supuesto de contrato, es una acumulación de condena me pueden poner un supuesto en el que tenga que hacer cálculos. Y yo me va a puntuar exactamente lo mismo que otro supuesto que tenga dos líneas y esas dos líneas las conteste rápido. Entonces tenéis que ir primero a los supuestos, pero una eh, visual general o global el examen completo y después contesto los supuestos más cortos. Después a los que tengo mayor facilidad, aquello que he estudiado más, aquello que domino. Siempre vais a la materia de penitenciario. Muchos, como es una parte más práctica o una parte que tiene mayor transferencia y que es más fácil de visualizar, pues quizás tenéis más conocimiento de eso. Por eso también ha subido la nota de corte del primer ejercicio con respecto al opositor 4000 del año pasado. Mis datos, en, en el día que hice la predicción, pues se basaban un poco en eso. ¿no? Tenéis que ver los miembros del tribunal, qué funciones ocupan. <coughs> A la hora de saber cómo plantean los exámenes, pensad que son personas que trabajan en la Secretaría General, que participan en muchos procesos selectivos y al final, dentro de sus áreas, son especialistas en lo que hacen. Dentro de la especialidad que tiene cada uno, sabéis que la información es pública. Es pública para vosotros, para mí, para cualquiera que lo consulte. Y de forma acertada, la Secretaría General está sacando últimamente los datos de cada uno de ellos. ...a los puestos que han ocupado... ...el historial profesional que tiene... <ríe> ...si yo estuviera en su lugar... ...tengo que ver... ...pues qué es las funciones... ...o el cometido que he tenido a lo largo de mi... ...dilatada carrera profesional... ...en base a eso tenéis que orientar... ...y ver y encuadrar más o menos... ...por dónde pueden ir los tiros... ¿Vale? sabéis que cada vez va... ...más la... ...formación enfocada a materia de personal... Las políticas penitenciarias van enfocadas a los terceros grados. Entonces todo eso tenéis que tenerlo en cuenta. Es muy importante que sepáis cuáles las directrices penitenciarias que, eh, que están en la actualidad en boca de todo el mundo. ¿vale? Cada vez menos régimen cerrado, primeros grados, cada vez más terceros grados, TIS, secciones abiertas. Bueno, estoy dando un poco sin saber qué es lo que van a poner, que no quiero que nadie interprete que yo pueda tener información privilegiada, ni mucho menos. Es decir, yo simplemente voy un poco intentando dilucidar por dónde van a ir los tiros. ¿vale? Mis alumnos les, com les comento esto y a veces un poco más en profundidad, de una forma más personal, pues todo lo que yo considero, que yo lo que considere simplemente es una opinión en base a mi experiencia. No tengo el conocimiento absoluto, ni mucho menos, ¿vale? Yo hago una predicción y después esto se puede cumplir o no. ¿Vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta, todo eso. Después tened en cuenta también el número alto de, de plazas que hay. Pasáis 2,16 por cada plaza. Es decir, por cada 2,16 que os presentáis va a haber un opositor que obtenga su plaza. Nunca hemos obtenido nada en la vida... Que merezca la pena sin arriesgar. Es decir, no podemos ser conservadores. No podemos ir ahí pensando que voy a intentar asegurar todas las preguntas y con eso voy a tener suficiente. Tengo que arriesgar. Cuanto menos nota tenga en el primer ejercicio, más tengo que arriesgar en el segundo ejercicio. ¿Sabéis qué puntúa triple? A la hora de, eh, en caso de empate, el, el segundo ejercicio todo lo que yo exceda de la nota de corte que se determine en este segundo ejercicio, puntúa triple con respecto al primer examen. ¿Vale? Entonces, ahí hay unas tablas que yo os pasaré cuando, cuando hagamos el examen, el, el próximo día 18, que podréis eh, cuantificar más o menos en qué situación estáis, porque sabéis que al final van a quedar una serie de opositores, que por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, no van a obtener la plaza y quedarán, en caso de empate, fuera. ¿vale? Tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? tenéis que arriesgar, ser osados. Esto es una posición que se aprueba teniendo conocimiento y teniendo esa pizca de suerte. La suerte influye siempre, ¿no? hay unas plantas arriba o abajo que nos la jugamos, nos sale bien, nos sale mal y hace que aprobemos, unos aprueben y otros no aprueben. Cuando tiramos por tierra el trabajo de una persona que no aprueba, que queda en el segundo examen a 0.33, a 0.66, a un punto, dos puntos. Intentamos decirle que tu preparación no ha sido adecuada, que no eres válido, que no eres apto, que no has estudiado lo suficiente. Esa persona, eso no es correcto. ¿vale? No quiere decir que esa persona no controle o que el que quedó a 0.33 no esté preparado, está preparado. Pasa que había gente pues, que ha sacado una nota mejor y al final tienen que cortar en algún punto, pero conocimientos tiene. Le faltó esa pizca de suerte. Entonces, bueno, de cara a eso y poniéndonos en situación, para mí a nivel personal sería triste quedarme fuera sabiendo muchas preguntas, tener dudas de varias preguntas y no haber arriesgado, no haber sido osado. ¿vale? Entonces, nada, aprovechad el tiempo que tenéis. Sabéis que yo desde Esfera Oposiciones eh, tengo a vuestra disposición tres productos distintos de cara a la preparación de los puestos prácticos. Nuestra formación es eminentemente práctica y aparte damos clases en directo. ¿Yo qué le puedo garantizar a un opositor desde mi punto de vista? Compromiso, dedicación, atención y después la profesionalidad pueda tener dentro del ámbito penitenciario y toda mi formación. Es lo que yo le puedo aportar a todo opositor que decida probar nuestro sistema de formación. En todos aquellos que, a todos aquellos opositores que hayan quedado en el primer ejercicio, yo tengo, tenemos un grupo general con clases explicativas en el que damos dos días y a partir del mes de marzo... Ampliamos a un tercer día semanal, en el que se dan clases en directo que quedan grabadas y hay esa posibilidad de verlas en diferido. Es un grupo que acopla muy bien a todas aquellas personas que le falta parte jurídica, que le falta explicaciones de todo el contenido y todo aquel que esté interesado pues puede llamarme al teléfono de la academia o mandarme un correo a info.esperoposiciones.com Sabéis que estoy a vuestra disposición siempre, podéis preguntarme... Aquí en YouTube me gustaría que pusierais comentarios si tenéis dudas, hacéis comentarios de vídeos que, yo os, haga, que os vaya subiendo, podéis preguntarme preguntas teóricas, no tengo problema, ¿vale? Desde Telegram también a veces os mando mensajes, tengo mi propio grupo de Telegram de Espera Oposiciones, os podéis unir ahí y eh, estoy en, en la justa medida y dentro del tiempo del que dispongo a vuestra disposición, ¿vale? El objetivo es que al final, bueno, seamos todos compañeros, que nos podamos ver en estas casas y que yo en, en la medida de lo posible, si puedo aportar algo, ahí estaré. Eh, de cara a los, a los supuestos, nada, desearos suerte para el próximo día 18 y nada más. Que cualquier cosa que preciséis, estoy a vuestra disposición. Un saludo. Chao, chao.